Parece que hace un instante que finalizó la edición 2017 de la JOS Fiera Milano. Hoy, en el 2019, SAMI presenta en ROE el resultado del plan estratégico que decidió, hace apenas tres años, nuestra Dirección General. No hay mejor escenario, ni manifestación internacional para darle luz. Welcome to Samick booth. Samick has been taking part of this great shows since the 90s. So every 2 years we meet all our customers all around the world and we have the opportunity to introduce our new ranchers. Una nuova gamma completamente rinnovata di mixer de misione, taglia verdure con nuovi motori e nuovi pannelli comandi, tre nuovi modelli di pocitore a bassa temperatura e tantissime altre novità. Vi aspettiamo qui a Host. ¿Qué tal? Estamos aquí en HOST 2019 en Milán presentando, bueno, aparte de toda la gama de SAMIC, una serie también de ventajas del SmartVid Station, porque es un sistema muy completo que empieza en el vacío, sigue en la cocción de termocirculadores de SmartVid y termina luego con un sistema integral que puede controlar cada una de las bolsas de cocción. Así que hemos venido a compartir todo ello y mucho más. Con un gran equipo, Manuel, Teresa y Benito. ¿Eh? Todo el gran equipo que nos acompaña en la cocina, degustaciones en tiempo real y una cocina de producción que está trabajando con toda la maquinaria de Samic día a día para dar más o menos unas 60 comidas a la familia Samic. Crear y evolucionar familias de productos, inversiones en procesos de fabricación e implantación de nuevas filiales en el mundo. Continuando con la expansión de nuestra imagen comercial y el servicio internacional de nuestra marca, resume el trabajo realizado por el equipo humano de nuestra compañía en estos últimos meses. My name is David, I'm in charge of uh, Summit Asia and this time in host, we have a lot of visitors from across Asia and we have a chance to see what are the new products, the innovative products that we have in Summit and it's a very wonderful experience in Italy in host. Sin duda, la toma de decisiones estratégicas conlleva un riesgo. Determinar que la carencia del mismo se convierte en el riesgo más importante es clave para que SAMIC evolucione, asumiendo nuevos retos con garantías de éxito y seguir siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección aceptada.